Nosotros Pablo Luro de Valerza para poder conocer hacia dónde vamos, a dónde vamos a aterrizar. ¿Vamos a aterrizar en algún momento? ¿O va a haber turbulencias? ¿Vamos a seguir en turbulencia, Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Pablo. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día, Nancy. ¿Cómo la, Pablo? Buen día, Nico. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos bien? Bien, bien. La verdad que, bueno, como todo diciembre se viene la etapa de, de resúmenes. Eh, la realidad que hoy tengo un día de sentimientos un poco encontrados. Eh, tuvimos un gran año desafiante en Valerza, Ustedes lo estuvieron viviendo este año. En febrero inauguramos as Créditos en la calle sí. Necochea. Uh -huh. En marzo me tocó a mí inaugurar el primer espacio de coworking en Buenos Aires. Después, en julio, inauguramos el centro de negocios exclusivo en la calle Argañarás. Y hace poquito vino Leo a contarles sobre las cajas de sobre seguridad cajas no sobre... bancarias, uh -huh. sí, sí, sí. que es un hecho histórico no solamente para la provincia, para todos, porque son las primeras cajas de seguridad no bancarias en el NOA y en el NEA. Claro. O sea, en grandes ciudades como Tucumán o Salta, no hay este tipo de cajas. Claro, sí. Y, por otro lado, lo que es la vida, ¿no? Ayer tenía que venir 8 de diciembre. No hubo programa. Hoy es 9 de diciembre. Se cumplen. Mi viejo cumpliría años. Yo hace 10 uh -huh. años perdí a mi padre. Hoy es 9 de diciembre. Y, bueno, y pensaba un poco que todo es todo, ¿no? Porque siempre yo hablo sobre los valores que me transmitieron mi familia, mi papá, que tenía tercer grado completo. Mi viejo no era economista. Y siempre aunque algunos les molesta, yo digo que aprendí más con mi viejo y mi familia que en la facultad. Uh -huh. Y cuando hablamos de valores, confianza, credibilidad, todo eso lo aprendí de mi viejo. Claro. Y mi viejo siempre me decía una frase, que después lo vamos a charlar al final, que decía que la sociedad argentina sufría porque las experiencias diarias no las transformaban en enseñanzas. Entonces, ¿se acuerdan que en octubre yo vine, me senté con ustedes y los invité a hacer un vuelo? Dije, vamos a volar prepárense sí. uh -huh. porque es fundamental y se va a diferenciar de la gente que estaba asesorada a la que no estaba asesorada. Sí. Hablamos sobre todo lo que iba a pasar. En noviembre volví y conté un poco sobre las turbulencias uh -huh. que estaban pasando. Y claro, ahora me siento en, di en diciembre y dije, vamos a analizar lo que pasó y un poquito al final lo que se viene. ¿Qué es lo que pasó? Lo que veníamos hablando. La gente buscando una moneda dólar fuerte, una moneda comprando en valores irrisorios. Se vio sí. en el tiempo que al final no eran los valores. Monedas digitales que están desplomadas al 30%. Uh -huh. Siempre yo hablo sobre las decisiones que tomaba la gente. Siempre, Nancy, hablamos sobre eso, sobre la importancia de, del estar asesorado y la diferencia de cómo vivió estos meses el que estuvo asesorado que el que no. Particularmente a mí me gusta siempre hablar a la gente que está del otro lado. Y la gente, la verdad, que está muy mareada. Porque uh -huh. si hace 10 días un economista le dice que Argentina explota por el aire y el dólar se va a 235 pesos, y ese mismo economista ayer noche lo escuché diciendo no hay que buscar un, un breakeven, que es un precio de equilibrio del dólar, y yo creo que en 100 es muy barato y en 200 es muy caro, y 180 me gusta el precio, entonces la gente también un poco se, se empieza claro, comienza a marearse. Se empieza a marear. Sí, sí. No. Y lo que decimos siempre, nunca sabemos en dónde estamos parados o cuánto salen las cosas o cuánto nos cuesta el dólar. Es eh... que yo le voy a decir algo a la gente, es una frase para mí genial y espero que la lleven en el día a día. En la Argentina no hay escasez, no hay, pre... no hay escasez. Lo que no hay es precio, nadie sabe claro. cuánto sale. Claro. Hace dos semanas vos llamabas a cualquier persona que comercializaba y te decía no tengo dólares. Lo llamabas ahora y te dicen cuántos querés. Claro. Entonces, este tiempo de estar bien asesorado te hace tomar buenas decisiones. ¿Está bien? Que eso creo que, que, que es lo más importante. Y la gente se siente... Yo, por ejemplo, vino, Leo, vino Diego perdón, la semana pasada y contaba sobre la medida del BSRA, ¿no? Uh -huh. Esta medida que se tomó de decirle a los bancos, tus tenencias en dólares, dámelas. Después el banco puede volver a comprar. ¿Qué produjo? Un hipotético corralito. O sea, un sí. PowerPoint hecho por una persona con un decreto que en Argentina se aplicó 18 veces los últimos 10 años. Lo repito, ese decreto se hizo 18 veces los últimos 10 años. Pero ¿cómo lo tomó la gente? Como si fuera un corralito. Claro, ahora, sacó si vos, la plata de los bancos. Ahora, yo no puedo negar que algún que otro inversor me llamó y le comenté la realidad, me cortó el teléfono, bueno, que tengas buen día, chao, se fue. Por eso siempre la importancia está bien asesorado, porque uh -huh. le quiero contar a la gente también que está del otro lado que los bancos la verdad, como lo explicó Diego, de cada 10 dólares, 9 están en los bancos. Sí. Entonces la gente va a los bancos a buscar la plata y la plata está. Se ampliaron los horarios, de, ¿se acuerdan de la pandemia que se ampliaron los horarios? La plata estaba. ¿Y qué pasa siempre? La gente comete el mismo error. Entonces, lo, los bancos no les conviene tener el dinero porque es un costo efectivo. Imagínense que la provincia de Jujuy o Salta, la gente de los bancos tiene que estar pidiendo aviones para que traigan la plata. Claro. Eso genera gastos y no es que la plata no está sino que son los gastos operativos que tiene, por ejemplo, uh -huh. una sucursal. ¿Y la gente que hace en el 2016, por ejemplo? Va a buscar la plata y a los tres meses, yo lo conté, vuelve. ¿2017? Vuelve. Y así constantemente. Entonces, yo saco a la gente del 2001 porque esa frase que yo le dije de mi padre aplica mucho porque la gente que en el 2001 vivió una mala experiencia tuvo una enseñanza esa gente nunca más puso un dólar en el banco. Claro. Uh -huh. Y empezó a buscar otras alternativas de inversión o se fue a las cajas de seguridad. Entonces, es un poco eh, el concepto de hacia dónde vamos. Bueno, ahora se avecina un futuro acuerdo con el FMI. Nos puede dar un poquito de aire, nos puede dar, es la realidad, uh -huh. hay que ver la letra chica. Pero si nosotros no aplicamos medidas políticas a largo plazo y seguimos siendo cortoplacistas. No va a pasar siempre lo mismo, arreglemos uh -huh. o no con el fondo. Claro. Entonces, yo voy a venir todos los años y le voy a decir, vamos a subirnos a este avión. Y siempre va a tener turbulencias. Claro, claro no. Entonces, eh, esa es la hasta que no hagan medidas, para que la gente también entienda, no quiero ponerme a hablar de déficit fiscal, pero cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, pasa lo que pasa. Claro. Cuando uh -huh. se emite más de lo que se tiene que emitir, pasa lo que pasa. Entonces, yo lo voy a invitar, voy a venir en marzo y voy a hablar siempre lo mismo, pero la gente sí tiene que llevar este concepto que aprendió este año con Valerza. Puede invertir cualquier persona, uh -huh. la importancia de asesorarse es clave. Sí, y, y creo que vos lo decías, ¿no? no al final no aprendemos eh, los argentinos, siempre hablamos de lo mismo. Eh, en algún momento hemos charlado, bueno, hace 30 años que venimos hablando de inflación, hace 30 años que venimos hablando de que la Argentina no avanza o que no se puede realmente recuperar del todo. Y, y bueno, faltan políticas a largo plazo, pero en el mientras tanto, nosotros, la gente común, no no podemos hacer las políticas a largo plazo. No, Está en nuestras manos, pero sí poder eh, asesorarnos y manejar nuestra economía de nuestra casa, claro. que es así chiquitita, por lo menos de la mejor manera. Buscar alternativas. Tomar, eh, tomar herramientas. Hoy mi viejo hubiese cumplido 77 años y me decía lo mismo en el año 2005. Mi mamá tiene 74 años y me sigue diciendo lo mismo hoy. Ahora, lo que vos decías es correcto, es tomar herramientas para que uh -huh. tu día a día sea más... Llevadero, ¿no? no hay otra forma. Hay una, A mí me gusta mucho que hay un dibujito de una montaña y dos, que, dos cangrejos que están de cada lado. Uh -huh. Y un cangrejo ve a la montaña como una piedra y el otro lo ve como un puente. Entonces, claro. eso es lo que yo trato, que la gente aprenda un poco, de que se pueda asesorar porque en Argentina, lamentablemente, es lo que tenemos, es lo que hay y hay que acostumbrarse a poder llevar el día a día de la mejor forma. Pero es... Totalmente diferente si vos estás asesorado a si no estás asesorado. Yo lo claro. vivo día a día, particularmente. Eh, Pablo, y, ¿y sienten ustedes desde Valerza? Eh, voy, voy a poner estos últimos dos años, o sea, el año pasado, que fue muy complicado por la pandemia, y este año 2021, ¿no? Voy a irme tan atrás. Eh, ¿Sentís que la gente ha aprendido de, de, de lo que viene pasando? ¿Ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido? Sí, sí, muchísima gente, sí. Si vos ves el... Ustedes me conocen, lo hablamos un poquito afuera de cámara. Eh, yo vengo acá cuando Valerza tenía cinco inversores y vengo hoy que tenemos 1.300. O sea, indudablemente o sea, en hay, esa Franca. Claro, sí. han, han tomado ¿sí? conciencia. Han tomado conciencia y mucha gente lo ha encontrado eh, como una forma de poder llegar a sus objetivos. Encontrar una empresa jujeña... ¿no? que esto que de tantos valores, confianza y credibilidad, que hablábamos con Diego, con Leo, bueno, está demostrado y se nos viene un 2022 muy desafiante, pero bueno, eh, la verdad que muy contentos por el año que tuvimos. Y ojalá que tengamos un 2022 mucho más desafiante. Estamos cerrando ya el año, pero la gente, por ejemplo, ahora que va a cobrar el aguinaldo, eh, si bien muchos ya lo tienen gastado el aguinaldo, otros pueden decir, bueno, yo quiero invertir mi aguinaldo, puedo colocarlo, puedo ir a consultar a Valersa. ¿Cómo tienen que hacer? Se pueden acercar a las oficinas en Alvear 499, de 8 y 30 a 13 y de 14 a 17 horas. Perfecto, entonces, ¿van a continuar? ¿No hay parate de verano? No, no no hay parate de verano. Hay que seguir trabajando. <risa> Perfecto. Y bueno, y vos, no sé, me dijiste, en marzo, cuando vuelva, ¿no pensás volver más ahora? Eh, tengo dos o tres meses que voy a estar un poquito en Buenos Aires y un poquito en Jujuy. Si conseguimos la fecha, no tengo ningún problema de venir a hablar. <risa> Perfecto. Vamos entonces... a estar en el verano en la radio, eh, nos van a ver a la gente también por la tele. Así que bueno, Paulito, están las puertas abiertas. Si ustedes quieren charlar un poco con nosotros en enero también, pueden hacerlo. Siempre, siempre saben que me siento muy cómodo con la familia de Canal 7, LW8, cuando me quieran llamar, yo siempre estoy ahí presente. Perfecto, Pablo, lo mejor. Y bueno, seguramente vamos a continuar en contacto. Gracias y un Gracias, saludo Polito. grande para todos. Gracias por haber venido, que tengas un, un gran cierre de año y un mejor 2022. ¿eh? Gracias, Gracias a todos.